Creo que sin haber estado en la comisión ni haber escuchado lo que dicen las tabacaleras este, ni los informes que imagino habrán considerado los señores legisladores, deberíamos preguntarnos cuáles son las causas por las cuales ha bajado la cantidad de personas que, que fuman. El diputado Radío recién mencionaba algunas causas y señalaba además que es una coyuntura que está ocurriendo a nivel mundial y no solamente en, en nuestro país, lo cual nos alegra. Pero estoy convencido, señor Presidente, que este asunto es muy parecido y tiene mucho que ver con lo que ocurre con las multas en el tránsito. Cuando aparece la sanción económica, así la conducta humana se va encauzando. Entonces, entiendo que esta política que se ha llevado adelante en cuanto al, al cigarrillo, el poder económico, la sanción económica de la multa ha sido mucho más efectiva que estos pictogramas o, o dibujos en las cajas de cigarro. Comparto que es bastante raro, increíble, que las, los paquetes de, de marihuana no tengan... Estas mismas figuras. Uno se imaginaba, cuando esperaba que saliera el primer paquete de la farmacia, cómo iba a ser ese paquete, porque en definitiva es tanto o igual de nocivo que el cigarrillo. Y sin embargo no lo tiene. Este proyecto además lo que hace es, como se dijo anteriormente, darle rango legal a un decreto del Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo, sabiendo que por decreto esto no lo podía hacer porque iba a tener cuestionamiento desde el punto de vista jurídico, igual lo hizo y ahora hay que legislar para darle rango legal a un decreto que el Poder Ejecutivo llevó adelante. Otro aspecto que han señalado también algunos legisladores previamente, tiene que ver con el tema del contrabando. No se persigue, como decía el diputado Velano, en cualquier esquina se pueden conseguir en cualquier feria, hay que recorrer cualquier barrio para encontrar cigarrillos de contrabando que no se persiguen, no se controlan, no se sancionan. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se caza en el zoológico. Se agarra al que está formalizado y se le obliga, y se le obliga, y se le obliga. Y hay un hecho fundamental, que es el que me lleva, señor Presidente, a votar en contra de, esta, de este proyecto, que es la libertad. Y es la libertad que tiene el individuo de hacer lo que le parezca. Con la información, como decía el diputado de Radío, por supuesto, pero con la libertad de elegir. Porque con estas propuestas, lo que se está haciendo es partiendo de la base de que la gente es tonta. Porque se piensa que si se pone determinados dibujos en las cajillas, el fumador va a dejar de fumar. Lo podemos racionar a la inversa. Quienes no fumamos, no vamos a salir corriendo a buscar un cigarrillo si en las cajillas nos ponen florcitas de colores. Entonces partimos desde un paternalismo que cree que la gente es tonta y que hay que decirle, esto no lo hagas, esto está mal, esto es igual de nocivo que aquello otro, apuntando a un aspecto que creo no es relevante para esa política que, repito, es buena, pero no por estas cosas, sino por eh, las sanciones y sin lamentablemente perseguir donde más daño hace que es en el contrabando. Por esto, Presidente, mi voto va a ser en contra de este proyecto. Gracias.